En este video les voy a compartir cómo preparar ese detergente para ropa, el cual podemos utilizar para lavar a mano o en lavadora. Este jabón es muy bueno para lavar la ropa que está muy sucia o también nos ayuda a despercudir la ropa clara. Los ingredientes que voy a utilizar son, voy a necesitar este jabón que es jabón de barra de lavandería, el que estoy usando es jabón sote azul y este lo tengo en agua durante toda la noche, así es como queda ahorita que ya lo voy a preparar, esto es un litro y medio de agua voy a necesitar jabón, lavatrastes pueden usar cualquiera como pueden ver yo estoy usando una marca económica y este es el que voy a utilizar también voy a utilizar detergente líquido para ropa un litro este es el que voy a usar también es económico viene como les mencioné en presentación de un litro vamos a necesitar vinagre blanco eso sí tiene que ser vinagre blanco este es el que voy a usar es de alcohol de caña voy a necesitar también detergente en polvo en este caso voy a usar este que es un multiusos voy a necesitar un desmanchante para ropa en este caso estoy usando este es polegía de esta marca este lo encontré en el supermercado dice que está hecho a base de bicarbonato y entonces por esa razón no voy a usar bicarbonato en esta ocasión esto es lo que voy a usar si ustedes no lo pueden conseguir pueden usar cualquiera que sea para las manchas en la ropa puede ser por ejemplo OxyClean o Vanish. Vamos a necesitar también agua muy caliente y bueno, vamos a iniciar. Este recipiente es de 12 litros y bueno, aquí voy a agregar primero 3 litros de agua hirviendo como pueden ver para que nos ayude a disolver el jabón. Entonces, voy a agregar aquí este jabón que como les mencioné lo tengo en litro y medio de agua y, este, y lo dejé en remojo durante toda la noche. Si ustedes quieren omitir este paso lo que pueden hacer es rayar el jabón y lo ponen directamente vamos a mezclar para que se vaya disolviendo el jabón y bueno como pueden ver aquí ya está disolviéndose el jabón ya nada más me queda este pedacito pero voy a continuar moviendo la idea es de que quede disuelto totalmente aquí ya está totalmente disuelto el jabón de pasta como pueden ver ya la cuchara no agarra ningún pedacito entonces, este ya está disuelto y una vez que ya está disuelto entonces lo que vamos a hacer ahora es agregar el detergente en polvo recuerden que la lista completa de ingredientes así como las cantidades está en la descripción del video. entonces ahí se los dejo por escrito bueno, aquí ya le agregué el detergente ahora voy a ir mezclando esto es para que se disuelva también este jabón en polvo una vez que ya está totalmente disuelto el detergente en polvo lo que vamos a hacer ahora es agregar el lavatrastes líquido de este solamente voy a agregar la mitad entonces una vez que ya lo agregué de la misma forma voy a estar moviendo hasta que se integre bien con los ingredientes anteriores entonces continuamos mezclando hasta que se disuelva totalmente. Una vez que ya está disuelto ahora voy a agregar el detergente líquido para ropa de este sí voy a agregar el litro completo entonces pongo aquí todo el contenido del sobre y vamos a continuar mezclando vamos a igual a tratar de que se integren bien los ingredientes y bueno, como pueden ver aquí ya este... aquí el agua empieza a enfriarse entonces agregamos 2 litros más de agua hirviendo para mantener la temperatura aquí voy a mover un poquito para que se integre bien el agua y esto nada más es solo un poco ahora lo que voy a hacer es agregar el quita manchas de este también voy a ocupar solamente la mitad. Como pueden ver, es la misma cantidad de detergente que de este quitamancha, si son aproximadamente 150 gramos de cada uno. O una taza. Ahora voy a mezclar. Este lo voy a mezclar un poco más despacio y este al agregarlo ustedes van a notar que empieza a espesar más el jabón miren como pueden ver ya se está haciendo más espeso entonces ya por último lo que voy a hacer es agregar el vinagre de este solamente voy a agregar la... una cuarta parte o un cuarto de litro aquí tenía la mitad entonces, voy a agregar la mitad de esa mitad y nosotros si agregamos más vinagre lo que va a hacer es que no nos va a ser tan espumoso nuestro jabón entonces, por esa razón solamente voy a poner un cuarto y este vinagre nos ayuda a conservar eh, nuestro jabón y además le quita los malos olores a la ropa entonces, es necesario ponerle, pero no vamos a ponerle mucho para que no nos corte la espuma. Y bueno, con esto ya queda terminado el jabón aquí tengo aproximadamente 8 litros de jabón y ya por último lo único que voy a hacer es envasarlo una vez que se enfríe y listo. Bueno amigos, con esto ya queda terminado el jabón espero que lo realicen la verdad es que yo este jabón lo, ya lo utilizo eh, como les menciono, para la ropa muy sucia es muy bueno también me ha ayudado a despercudir ropa blanca o ropa clara pero en general lo uso para ropa de color y ropa clara más adelante les compartiré un video que es para ropa blanca por ahorita les comparto este espero que lo realicen bueno, no olviden compartir el video si les gustó los invito a que se suscriban a mi canal si es que aún no lo han hecho Recuerden también presionar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba un video nuevo. Bueno, pues espero que este video les guste, que les sea útil, pero sobre todo que lo preparen. Muchas gracias y los espero en el próximo video.